¿Qué pasa si tú tienes una factura que te sale en dos hojas? A ver, me explico un poquito. A veces no, los clientes no escriben porque tienen una factura en que los ítems se pasan a una hoja siguiente y nos dicen oye, quiero que todos esos ítems que quepan en una sola hoja. O a veces, ¿qué pasa cuando los clientes nos dicen tengo que agregar 100 ítems a una factura? Entonces, ¿se puede hacer esos casos? ¿Puedo meter 100 ítems en una factura? ¿Puedo imprimir una factura con eh, dos hojas? Si te interesa esto, quédate en este podcast que lo vamos a ver. Hay ciertas limitaciones a la hora de emitir los documentos tributarios. Eh, generalmente están, estas están normadas por algo que se llama el esquema de los XML. No es llegar y emitir un documento, hay ciertas reglas. De esas reglas vamos a hablar hoy día con Catalina. El cliente abrió un ticket indicando que en LibreT le había aparecido un mensaje de error. ¿Ya? Eh, el mensaje de error era que no podía emitir la factura que estaba tratando de emitir porque contenía más de 60 ítems. Entonces, cuéntanos un poco de qué trata esta restricción en la cantidad de los ítems eh, en una factura. Ese error era un error que estaba en la plataforma web, o fue vía API. No, via plataforma web, web. web. Ya, ese es un mensajito que sale como un... En rojo. Cuando, cuando, si, cuando tratan de añadir más, tú empiezas a añadir, añadir, añadir, añadir, y llega a un punto que ya tiene 60, trata de añadir otro y no te deja. Y Esa limitación está para la factura, bueno, en realidad para todos los documentos menos las boletas. Para las boletas también está, pero es otro valor. Y eso básicamente tiene que ver con una limitación del de, eh, formato de los documentos de impuesto interno. No es algo de librete, es algo de impuesto interno. Sí, es que el cliente tenía la sensación como que nosotros habíamos. Eh, indicado esa restricción en la cantidad de ítems? No, no. Eso no es aleatorio. Y después, no. Ahora, a, a veces pasan dos cosas. Por ejemplo, pasa mucho que a veces el cliente, por el formato del PDF, piensa también que hay un límite. Uh -huh. Porque Dice, no, es que no caben más de 20 ítems en un documento. Eh, ahora, eso es una restricción, no es de impuesto interno, sino que tiene que ver con el formato del PDF, pero eso en realidad se hace arreglar súper simple, se cambia el formato. Pero no, lo de los 60 ítems, eso es de impuesto interno, es una limitación el estricto rigor es una limitación del es en el esquema del XML que el formato del archivo no permite más de 60 ítems en factura y otro documento, excepto boletas que... O sea, impuesto interno solamente va a aceptar un XML que como máximo tenga 60 ítems. Claro, si tú hicieras e eventualmente de alguna forma armar un XML con más de 60 ítems, te va a salir rechazado. Yeah. ¿Y qué pasa si tengo que emitir un documento con más de 60 ítems? O sea, en este caso la persona, eh, bueno, se le explicó el error, pero dijo, ya, ¿y ahora qué hago? O sea, necesito emitir esta factura a este proveedor, o sea, a este cliente, perdón, eh, que me pidió 60 ítems. O sea, estaba vendiendo efectivamente la persona 60 ítems. No, si es una factura con 60 ítems, pues tiene que ser dos facturas. Esa es una opción. Y no sería, no, no sería otra opción, disminuir la, el tamaño de la letra. No, porque ya menciono. Por, por lo que te decía recién, es una limitación del formato del esquema. No tiene nada que ver con el PDF. Tiene que ver con que el esquema no te permite más 60 items. O sea, no puedes meter más 60 items en el XML. De lo mismo el PDF. Lo de tamaño de la letra para el PDF. Ya, yeah, ok. Pero eh, si en el PDF se viera mal, lo que podría hacer es cambiar a papel continuo. Ya, ese es el otro caso que yo te decía, que es la limitación esta de 20 ítems más o menos por el formato estándar de papel, que en realidad hay, hay dos formatos. Está el formato, que, que de hecho el formato que nosotros dejamos por defecto ni siquiera aguanta 20, creo que aguanta como 10 o 12, que el formato carta por defecto, que es el formato general, que el que usamos nosotros en el saco. Si el cliente usa ese, van a poder meter entre 10 y 12 ítems. Si usa el formato estándar, eh, va a poder meter 20, 25 y achicando la letra, como dices tú, quizás 30. Depende de si tiene logo, del tamaño de, de los campos del encabezado, depende de varias cosas. Pero aún así no llegas a los 60. Entonces, si ya quieres aprovechar y sacar el máximo de ítems que te permite el documento, efectivamente lo que tienes que hacer es pasar a papel continuo. Y de hecho, esa es, esa es la solución estándar. O sea, si tú quieres emitir un, un XML con muchos documentos, un documento con muchos ítems, perdón, eh, tienes que hacerlo en papel continuo para imprimirlo. Yeah. Para emitirlo a lo mismo. Porque no tiene que ver el XML... La emisión del XML no está limitada por lo que diga el PDF. Es al revés. El PDF está limitado un poco por lo que diga el XML. El XML. Se ve mucho y no van a caber en hojas carta. ¿Y de qué forma me podría ayudar, eh, por ejemplo, LibreDTE en cuanto a, a esta cantidad de ítems por documento? Eh, ¿A qué te refieres con la cantidad de ítems por documento? O sea, por ejemplo, en LibreDTE tú eh, mencionaste de que va a importar el tamaño, eh, las columnas... ¿Libre te permite editar eso, por ejemplo? Porque eso sería una forma de, de ayudar ah, al lo cliente. Que, lo que tú puedes ajustar un poco son los tamaños de la de la tabla de detalles, básicamente. Puedes decidir, eh, por ejemplo, eh, el tamaño de la letra, que es como lo más estándar, que podemos ver esto en un rango. Nosotros, ¿Y el tamaño de la letra lo puedo definir en cualquier PDF? En, al menos en el formato general y en el formato estándar se puede. En, el, en los formatos de papel continuo están de recuerdo no se puede, No me acuerdo. O sea, eso lo puedes revisar en la configuración y ahí se, se chequea. Pero hay unos rangos definidos que creo que van de 8 a otro número. Eh, o, 8 como el tamaño más chico recomendado, que ya es muy chico. Eh, y eso es una cosa que te puede ayudar harto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? A, a, a veces pasa que los clientes tienen eh, descripciones junto a los ítems y esas descripciones se muestran en los PDF y por defecto está el nombre del ítem y la descripción está abajo. Entonces eso ya te ocupa dos líneas, te ocupa el doble de líneas, o sea, puedes meter la mitad de ítems. Entonces, una cosa que puedes hacer es subir la descripción y colocarla al lado del nombre del ítem. Ahora, el problema no se evita si es que la descripción es muy larga o el nombre del ítem es muy largo. Entonces, si bien se pueden hacer varias cosas, insisto, va a depender mucho de lo largo los códigos, lo largo los nombres, si tiene no tiene la descripción, el encabezado afecta si tiene o no tiene el logo, por ejemplo. O sea, claro, entonces que... ahí es donde el, ya el cliente tiene que empezar a jugar con el ancho de las columnas dependiendo el largo de, de, eh, de cada ítem. Puedes jugar con el ancho de las columnas, también puedes jugar con esto que te decía de con bueno, el puedes, logo. colocar la descripción arriba, el, el logo no coloca, o sea, más que arriba colocarla a la derecha del nombre, la eh, el logo que normalmente eso no se puede sacar, o sea, si alguien quiere un logo no te lo va a sacar. Entonces, al final ya llega un punto que te das cuenta que para ciertos casos tienes que usar el PDF con papel continuo. Y yeah. para eso LibreT tiene básicamente dos opciones. O sea, está la opción de sacar el, el formato en papel continuo en PDF. Mm. Y ahí está la opción de sacarlo en 80 milímetros, en 110 o en 57. Hay varios tamaños. El, el más usado es el de 80 milímetros o el de 75, que a veces se usa dependiendo de la impresora. Pero la otra alternativa es sacarlo directo a una impresora térmica, que a mí me gusta mucho más esa opción porque tiene mejor calidad y es mucho más rápido de imprimir y permite una impresión directa desde el librete. O sea, te ahorra harto tiempo y ahí lo mismo. O sea, ese papel sale largo, continuo y eh, evita, en el fondo, el problema de impuesto interno porque, a ver, el problema de un impuesto interno eh, eh, eh, tiene que ver con que tú no puedes entregar un documento tributario en una hoja cortada y cuando a ti se te pasan los ítems de una hoja a otra, se cortó la hoja pues porque mm. tienes dos hojas para un documento. Y claro. ese, ese es el problema con el impuesto interno. Entonces, por eso está esta idea del papel continuo, en donde tú tienes una sola hoja que es muy larga y tienes todo lo ítems. Ya, ¿y la restricción para factura aplica de la misma forma para las boletas? Eh, es, la, es la misma restricción, pero no es la misma cantidad. En el caso de las boletas son hasta mil ítems. Ya, entonces, eh, bueno, básicamente la misma idea de todo lo que te mencioné recién, pero con mil, mil items. Obviamente mil items ya en hoja carta es imposible que te entren, no hay forma, eh, aunque nos pusiera, no sé, te pusieras creativo y los quisieras poner ordenaditos por columna, por ejemplo, no va a haber forma que te entren mil ítems. Eh, entonces ahí sí o sí, sí claro. eh, tendrías que irte a por el papel continuo. Por eso, por ejemplo, que en, en el supermercado es, es lo típico. Además que el papel continuo tiene otra ventaja, que es más barato. O sea, imprimir una boleta en hoja carta es más caro desde el punto de vista de la tinta, la impresora, el tóner y el papel, que imprimirlo en una impresora térmica. Impresora térmica. ¿Estas restricciones también aplican, por ejemplo, para lo que es la sección referencia, o la restricción aplica solamente a la sección de ítems? No, también tiene que ver con la sección de referencia, y eso también es algo importante que hay que considerar, porque yo te y dije... ¿Esas restricciones eh, en cuanto a número, a, o en cuanto a, a, a formato? Cantidad de a cantidad de referencias que tú puedas hacer, yeah. hay un límite. Y por qué es importante también eso, que se me había olvidado, es porque yo te decía recién que de, el, la cantidad de ítems depende mucho de del eh, tamaño de la letra, si tiene el algo del nombre, si tiene la descripción, el encabezado, el logo. Es como lo típico que uno dice. Pero también afecta la referencia. ¿Por qué? Porque la referencia ocupa un espacio de la tabla del los yeah. Entonces, si tú en una, por ejemplo, factura, eh, la tienes optimizada completamente para que te entren 25 ítems y te entran 25 ítems, eso sería normalmente sin referencia. Ah, Entonces, okay. si tú vas colocando referencia te va quitando espacio... En de, la sección del de los En de la sección de lo Y adicionalmente, la referencia tiene un límite, que es, si mal no recuerdo, son 40. Sí. Entonces. Antes eran 20. No recuerdo. Sí, yo, yo estaba leyendo en, en la documentación de las facturas. Ah, ya hice. La, sí. De, ah, decía, de que antes eran, eran 20 y que ahora se actualizó a 40. Habría que ver el cambio, porque por lo menos yo desde que me acuerdo son 40, pero seguramente a lo mejor acuérdate que la factura electrónica lleva desde el año 2000 y poco. Entonces, claro, puede ser que y hayan sido menos. Bueno, pero de todas formas lo importante es que ahora son 40. Son 40 y lo otro importante es que si tú pones, esto que te decía recién, si pones muchas referencias, no te va a caber el espacio abajo. Por eso, por ejemplo, que en, en, en las facturaciones masivas de la guía de despacho, por ejemplo, lo que se hace es... Ahí pasa este problema de que no te caben los ítems y no te caben la referencia. Eh, la facturación masiva de guía de despacho, si bien tú puedes poner eventualmente hasta 40 guías de despacho para ser facturado una sola vez en la referencia, lo que hace el libre de te es que si ya tienes más de 10, te las agrupa. Ah, ok. O sea, hasta 10 te las coloca a 10 referencias y, lo, y, eh, y, y, y los 10 ítems con el detalle de, de esa factura, uh -huh. con, con, con, lo, con los montos individuales de cada una de esas facturas. Pero si tú tienes más de 10, te das una referencia global por una sola guía y te detalla lo, los números de guía abajo. Ah. ¿Por qué lo hace así? por este mismo problema. Para evitar que en el fondo se te jueguen más está. de 20 líneas. Para asegurarte, entre comillas, de que te entre en una hoja carta. Ahora, eh, con la referencia pasa exactamente lo mismo que con los ítems. Si son muchas, no, lo tiráis a papel continuo y funciona. Claro, El problema es que normalmente cuando esto le pasa a los clientes, eh, el cliente no tiene una expresión de papel continuo a mano, o la otra alternativa sería mandársela por correo el cliente no la quiere por correo o no se la apoya por correo porque necesita la factura para poder trasladar el producto entonces claro ahí es, es complicado entonces a veces es por un tema de legibi, de, de legibilidad porque lo, los clientes son o sea, son pocos los clientes que tienen configurado eh, la boleta o el documento en papel continuo la mayoría cuando he revisado cuentas tienen el el, el tamaño carta sí y es porque, no sé, me da la sensación que no quieren ver todo tan tan juntito. Sí, o, o quizás porque a lo mejor la mayoría de los clientes que, que nosotros tenemos, por ejemplo, son... Eh, no es retail. Okay. El, el retail usa mucho esto de, sí. del papel térmico. A lo mejor son oficinas. O sea, si vas a comprar una oficina o un producto a un lugar que, que no es retail, que no es sol eh, normalmente te venden con hoja cartas. Te venden okay. con hoja cartas, además que el formato sea más bonito, lo puedes que el logo, claro. la presentación de la factura es más bonita. Entonces, tiene otros beneficios. Pero independientemente de eso, lo que te voy a comentar es que, al menos yo lo que recomendaría siempre, eh, es que tengan la alternativa de tener una impresora. Si bien, da lo mismo que no, no lo tengas configurado por defecto, o sea, imprimen por defecto siempre en hoja carta si tú quieres, pero tener esta alternativa de tener una impresora térmica configurada y preparada en caso que un día se saque un documento, y ese documento no quepa en la hoja carta, y, poder, y que no quepa de ninguna forma, o sea, estoy pensando que no quepa, aunque achiquen la letra, aunque saquen los logos, etcétera, que no quepa el documento. Eh, y, per, y que puedas eh, imprimirlo en un papel continuo porque si no eh, va a tener un problema con el cliente si es que este no acepta que se lo mandes por correo okay. entonces eh, es súper importante considerar eso ¿alguna otra cosa no. de esto? solamente eso lo de la restricción en, la, en los ítems y la restricción en la, en la referencia no, no ya para resumir entonces, lo que vimos con Catalina son que en el caso de las facturas se pueden eh, agregar hasta 60 ítems, en la boleta hasta 1000, y las referencias son 40. Y como mencionaba, consejo, traten de tener siempre una impresora térmica para alguna emergencia que puedan tener con este, este, este tipo de cosas. Ahora, si no tienes una impresora térmica, no querés comprar una porque no crees que no vale la pena. Si te llega a pasar esto y no puedes hacer que los, los eh, eh, ítems entren en una hoja carta, necesariamente vas a tener que anular esa factura. Olvídate de cómo se ve, da lo mismo porque en el fondo eso no le afecta en impuesto interno Y vas a tener que dividirla en dos o más facturas o dos o más documentos, dependiendo sea el caso. Eso. Si te interesa más contenido como este, suscríbete al canal eh, de YouTube. Síguenos en Spotify y nos vemos en el siguiente podcast.